Estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo video en el que vamos a hacer algo que estoy muy, muy, muy ansiosa de hacer. Así que chicos, no estoy sola, estoy con Dani. ¿Dónde estás, Dani? Hola. Ay, miren acá el chocolate que se confunde con la tierra. Bueno, chicos, antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal. Llegaremos a los 15.000 likes. Llegaremos, Dani, 18 a los 18.000 mil, mira. A mil. los 20.000 <ríe> likes. Mira, mira, me camuflo. <ríe> así que vamos a ver si llegamos a los 20.000 likes, chicos. Otra cosita, tienen el canal de Dani en la descripción, así que pasen y suscríbanse a su canal. Y también tienen mi canal de Lina Vallejos y de Lina Vlogs, que son mis otros dos canales en el que. Tanto comedia como mi vida personal Retos y todo Así que vayan y suscríbanse Si no están suscritos ¿Qué esperan? Y recuerden suscribirse al canal de Dani alto, pam, Hay que pueden... decir algo sí. importante Hoy sube video en Lina Vallejos Eso, hoy subo video en Lina Vallejos Así que vayan a verlo Espera, pero, pero eh, vamos a hacer lo que vinimos a hacer Iremos dejando chocolates a la gente que comente arre, que no se puede Le regalamos chocolates, quisiera regalar chocolates igualmente A ver, eh, no mentira, me los quiero comer, perdón, eh, con eso soy un poco un poco egoísta Esperen, porque lo que tenemos que hacer es usar comandos, porque con estos comandos ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un super mega ultra looky block, Latis Sí. Así que vamos a venir para acá abajo Tengo los comandos acá, como siempre van a tener que esperar un ratito Mientras yo voy poniendo los comandos Porque como que me cuesta todo eso Esperen que, no, no entiendo por qué las flechas ¿Significa dónde va a salir el... lo, lo que se haga? Supongo Ok, no sé, yo por las dos me pongo en otro lado Vale que decir que los comandos los tendrán en la descripción, ¿no? Sí, eso, sí, sí, no me olvido, no, mentira Si sí, los van a tener en la descripción Tanto los comandos como un eh, resource pack que se necesita para poder eh, usar esto. Porque si no, no van a ver los Lucky Blocks grandes como los deberían ver. A ver, vamos a poner el primer comando. Vamos a poner Always Active, que esté siempre activo. Ah, miren, no, apareció en otro lado. Y después, usando el mismo bloque de comando, voy a copiar el segundo. Así que perdonen que eh, por un segundito como que no lo van a ver, pero ahí está. Eh, vamos a copiar el segundo. Ahí estamos. Y ahora sí, vamos a poner el segundo por... Acá ponemos always active Ok Ok, ahora Cha -cha. Sí que estar, ¿no? ¿Tendría que estar? ¿Tendría eh, que estar? Lo pruebo, lo pruebo A ver prueba, proba, proba a ver ¿Qué Tienes? hay que sacar? Hay que sacar un stack de diamante uh -huh. y un stack de oro, de lingotes de oro, no, vale. no las pepitas ni nada Lingotes Perfecto, lo tengo A ver, tiralos Y a ver si se hacia donde quieras Pam pam a ver, sí A ver, no. permiso, ¿eh? Hola Magic Crafter Ok, esto lo vamos a poner por acá Y acá es cuando ya necesitamos el pack de texturas Porque si no, esto no lo vamos a ver como lo tenemos que ver Y acá lo que necesitamos es Primero, voy a agarrar eh, más eh, gold, más... que eh, No me sale Lingotes de oro Eso, lingotes de oro Y también vamos a agarrar esto... Pará, pero si yo agarro una espada, ¿también se hace gigante? Y... A ver, miren, porque la... A ver, pasen es... a mí, pasen a mí, que estoy en survival. A ver, vamos a ver si sale la espada gigante. Bueno. A ver, chan, chan, chan. Me da miedo. Tenemos que tirar las cosas Ufa. arriba en el agujero rojo. No sé, él está errando un poco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. ¿Ah? Ay, no hace nada, ¿no? ¿No? Ah, oh. Ufa, yo quería una... A ver... Quiero un spa gigante, miren. ¡No! Miren mi super pico enorme. Con esto es para aplicar. No, no me pegues, en serio. Es que estoy en survival, no me pegues. Ay, no. no. No. No. No. No. Vení para acá, chocolatito. No. Solo quiero ser tu amiga. No quieres ser mi amiga. Auchi. Te ay, golpeó. No. ¿No te golpeó tanto? No. Ok, bueno, vamos a hacer un lucky vlog que en realidad es lo que nos importa. A ver. Vamos a subir acá. Ahí está, tenemos esto que es un giant lucky block. Vení, vamos para arriba. Hay que hacer... No, no, no, dame lingotes, dame lingotes, dame lingotes. También uh -huh. quiero tener. Ay, él también. Y a mí no me diste pico, dame un pico. Ay, está bien, te doy un pico. A ver, ahora me voy a poner en survival. ¿Cuál es el tema? Así. Estos lucky blocks solo los podemos picar estando en survival. Así que ahora los vamos a poner para que se puedan ver. ¡Oh! ¿Ese no? Es más grande que una casa Creo que de hecho es más grande que mi casa Es más grande que tu cabeza Sí, de, bueno, eso cualquier cosa Pero... No, no está. ¿Eh? ¿Me estás diciendo cabezona? No, por favor Pero para picar esto A veces se buguea un poco Pero es enorme, chicos Es que es, es enorme No puedo... A ver, pícalo espera pícalo vos que estás en, en survival Lo pico Sí, yo ahora voy a, ver, a qué ver Es lo que sale y en el próximo lo rompo yo ¿Qué pasó? No salió ¡Ah! nada Ahí está ¡Oh, yo en Esmeralda! ¡No! No lo puedo creer. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Esperen, voy a hacer más ¿Sí Lucky está Blocks. Una casa, ¿no? No, no. ¿no? No, no. No, no, Son bloques de Esmeralda nada más. Me voy a poner más Lucky Blocks acá. Vale, ten cuidado que no... Muy importante, chicos, si se, si el Lucky block se junta con el bloque de comandos, la habéis liado. Lo rompemos. Así que sí, tenemos que hacerlo lejos de esa cosa donde están todos los bloques de comandos. ¡Ah! Creé uno. Ok. Acá ya tengo 43 Lucky Blocks, ¿eh? O sea, tengo para rato. Bien, quieres romperlo. Sí, espera que voy, espera que me tengo que poner en... Ah, para que nos den los, los, las cosas de comando, tenemos que tocar esto justamente. Give, eh, arroba, p, command, block y poner o no poner cuántos queremos. Tenía que mostrarlo porque me había olvidado de lo más importante. Game mode 0. Ahí está, a ver. ¡Au! ¿Por qué me pegas? No sé de qué estás hablando. Claro, no sabes de qué estoy hablando. A ver, no tengo comida, eso es lo peor. A ver, chan, chan, chan. ¿Qué le pasó? Tienes, ¿Tienes que pegarle más, pegarle más. ¿En serio? Ahí. ¿Pégale? ¡Ah! Okay. ¡Oh! ¡Oh! Que encima sí, sí, funciona igual. No puede ser que haya hecho eso yo, ¿eh? Lo rompo. No no. Espérame, espérame. Espérame porque quiero agarrar comida porque la vamos a necesitar. No puedo creer que nos pudimos escapar de eso igual, ¿eh? Mira eso? No viene hacia aquí. Bueno, eso de Esperá. escapar es relativo. ¿Por qué? Porque creo que viene hacia aquí. Sí, sí, sí, viene hacia acá. Pero no sé hasta dónde va a llegar. Toma, toma. No, comida. No, no. Ah, gracias. De nada Yo como chocolate, no como carne Ay, sos un chocolate que come chocolate o sea, Sos caníbal, me da igual. lo sabías, ¿no? Me da igual, voy a romper esto, ¿estás preparada? Sí, dale, Atención. dale Tres, dos, uno ¡Dale! Está, está difícil, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, bueno ¿eh? ¿Qué ¿Por qué? ¿Por qué ¡No, pociones, pociones, pociones! ¿Son buenas? No lo no sé, de hecho están cayendo y no me está dando ninguna ¡Quiero una! No, no, son de experiencia ¡Ay! ¿Por qué a vos te tocan cosas buenas? Sí. Seguro que lloran. Pongo uno y también está, es malo. Ten cuidado, ponlo. Hola, dale, ponelo. Ah, pero que falto. No, que la no y atrapada? Yo también voy a morir. ¿En serio? Voy a morir. ¿En serio? Fue un hacer conocer. No, mira. Game mode 3. Espero que me salves. ¿Qué ah, es? vale, vale. que me estoy, vale. Que me estoy salvando que con suerte me salgo yo. Como para irme a la Ok, perfecto. Una a un corazón. ¿Qué qué? Un corazón ¿Que has un corazón? sí bueno... ¡No, no, no, no, no! ¡Levá! Levá, levá, levá. Ay, hubiera sido divertido. ¡Qué aburrido que sos! Ah, sí. Ojalá que muera. ¡Ey! Seguro que me toca algo mal ahora. ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Wow, wow, wow! ¡Corre! Dice ahí. ¿En serio? Me salió algo en el... A mí también. Va a explotar. No, no, no explota. ¿Es seguro? Pareciera que no. ¡No! si ¡Las pelotas se mueven bueno, toda la mierda! ¡No! ¡Lo ¡No! va a matar! Ahora entiendo por qué él corre. ¡Ey! Por... En serio. ¡Ah! Ah, eh, no. no, no, no. Se me trabó toda la computadora. Se me trabó todo. Pero sobreviví, ¿eh? Dios mío. En serio. Explotaste. Yo sobreviví, yo sobreviví. No puedo creer. Ahora entiendo por qué él corre. Se ve todo trabado porque está como cargándome por la explosión. Porque sigue explotando. No... Qué chicos. Estoy. Lo que está haciendo en el No, no, no, no, locura. no, sigue, sigue. Sí, sí, Creo sí. que ya paró. Sí, ahí está, y paró porque me, ahora ya me, me ya no se me traba. Me, traba. De, me das de todo. Me de todo? Toma, espera. Bueno, pon un lucky blue aquí, un lucky blue. Un lucky blue. Espera porque es como que estoy intentando comer y no puedo, ¿eh? ¿En serio? Sí, no me deja. Bueno, porque igual. se quedó trabadísimo Pon un lucky blue. Un lucky blue. Okay, pongo un lucky blue. Y, y da un pico. Pero es mi único pico. Da igual, pero no compártelo. Oh, no. A Mira cómo queda ahí tirado en el piso también. ¡Eu! No lo puedes agarrar. Pará, pará, pará, pará. Es que es enorme. Tenés que encontrar como el lugar exacto en el que está. Ahí, ahí está. está. No me dejes comer. Estoy como trabadísimo. A ver. A ver. Ta, ta, ta, ta, ta. ¡Oh! ¡Uy, Wither, Wither, Wither! ¡No, no, no! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Corre, no, no, corre, no, no, corre, no, no, corre, corre, corre, no, no, corre, corre, corre, corre. ¡Ay, no, voy a morir! No ¡Voy a morir! Voy a morir. Pero, pero, a ver, a ver, pero tan malas son... A mí no me están haciendo nada. Pero están ahí felices. Se están ¿Sí? pegando, se están pegando. Se están pegando entre ellos. Sí, sí, sí, no sé sí, porque sí. Esto sí. no me deja comer. Espera que voy a hacer de día, ¿eh? Time set day. ¿Y está? a ver dónde estás? aquí es lo de los guides. Estoy viendo de cómo... Se ven baja. Y... A ver. No, pero si te están atacando. A mí no. ¿Y a qué me están atacando? No sé. Están tirando cosas, ¿sí? Que a mi no, no me están atacando Que no te están dando que es otra cosa Se están atacando. muriendo ellos mismos ¿Se están atacando entre ellos? ¿Sí? ¿No, te comer esto? no sé por qué Me voy a poner de creativo un saludo ¿Viste? Si, sí, era su idea ¿cómo, es, mucho. ¿Cómo se invoca el Wither? Con las cabecitas que juntas de esqueletos negros En el Nether, hacia la estrella y el hierro Ah si? Sí? ¿Qué? ¿Qué? Espera, no tengo ni idea <risa> El que nunca enfrentó un líder. Espera, lo voy a matar así, aunque tengo que ser en creativo. Es que, es que es una locura. Te vas a Dime. No en vamos a intentar romper uno más. Venga. Me hago TP a otro lugar y vos venís conmigo. Okay. Vale, no me hago TP, te haces vos TP a mí, ¿te parece? Bueno, pero por favor. Ahí, quédate, quédate. Ok, ¿tú? ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí. Vale. Vení. A ver. Que encima vos tenés el pico. Es verdad, lo quiero. Vos tenés el poder. Ah, lo rompo yo. Sí, sí. No hay problema, yo te sí. estoy mirando desde el creativo, tranquilamente, sabiendo que no voy a morir, y vos tal vez sí ¿Eh? A ver... ¿No te está saliendo? ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ah no qué raro! ¡Ah! ¡No quiere morir! ¡No quiere romperse. Está como, está super mega buqueado. ¿Qué pasó? Sí, se, se bugueó, espera, a ver, pongamos otro ¡Ah, pero, espera, espera! ¿Qué? ¿Capaz que es porque lo puse en creativo? ¿No? No, no creo se bugueó. Vení, vení, a ver, vamos por otro. No, creo que no se puede poner otro, te salen. Sí. Ay, ¿por qué? Porque Ay. se tiene que poner solo se uno. Puede, se puede romper solo uno por vez. Creo Ay. que ha sido al romper el bloque de comando. Espera. Espera. ¿Qué tengo en la mano? No sé. No sé, me voy un aprende? bloque. Porque creo que, que tienes un bloque. bloque sí, Lul, tienes un bloque. ¿Cómo tengo este bloque ¿What? gigante en la mano? No sé. ¿Cómo me lo saco de la mano? <ríe> Mamá. ¿What? A ver, espera aquí, a ver si lo puedo romper. Es que no sé, ¡Ah! no me está golpeando, a mi idiota. En serio, te estoy golpeando. Si, segura, segura, segura, segura, segura. No sé, yo creo que no ¿Ah? tengo... Se terminó la diversión, amigo. Qué aburrida, <ríe> venía acá, venía acá al lado mío. Así que, bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar muchos, muchos likes para más videos de este estilo en el canal. Recuerden que tienen el canal de. La descripción así que pasen y suscríbanse ¿eh? y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales que también las tienen en la descripción miren un cerdo acá mirando el, el, el dice uy que pico tan grande así que será hasta la próxima y sirve está pico